Hola a todos, un saludo chacales, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a World Thunder y esta partida que vamos a comenzar en batallas arcade, nos sitúa esta vez Gaijin nos ha puesto aquí en avance hacia el ring vamos a empezar con los tanques alemanes, el Leopard 1 para salir rapidito con mi mejor tanque y continuamos en la investigación con tanques alemanes para obtener ya el RAF 90 2, 1, empezamos Vamos rápido a por la zona C Esto rápido, aquí llegamos pronto Solamente me acompaña un carro pesado Vaya todo el mundo se ha ido a por la zona Bueno, estamos aquí conquistando la zona C Ahí estoy bien cubierto entre esta de muros de carriles de vagones de tren y esta especie de de, de, todo, de cemento no había nadie pero sí, sé que están ahí si sí. Sí, sí, sí. ven enemigos ahí están uno que dispara solo, solo para matar a ese pobre árbol a ver este compañero vamos a alquilar el calco como siempre una vez hemos conquistado en la zona vamos a ah, por esa calle que es donde suelen bajar a toda pastilla y es clave para mantener la zona. Bueno, cubrirme, que alguien me cubra. A ver, tanque medio y ya otro tanque ligero. Ay, vaya hombre, oh, estaba marcando justo del principio, pero que rápido, eh. El pante este estaba ya demasiado cerca. Es decir, yo creo que ni siquiera se ha parado en la zona B. Directamente se ha metido el callejón. Bueno, ha sido listo. Salimos con el Tiger Vaya, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Venga, vamos a por la zona C. Vamos a defenderla. Sobre todo el callejón. No me agradezca nada. Venga, toma pastilla. A lo que des tanque. Esa calle. En línea recta también nos lleva justo el callejón, a esa calle, a esa avenida por donde suelen bajar los enemigos. Pero si alguno ya coge y turce rápidamente la derecha hacia es la zona C, ya no lo veo. Así que vamos a intentar desde aquí. Venga, ese compañero, ese tanque medio y yo somos aquí los únicos. Todo el mundo está ahí en la zona a caza cazar por todos sitios carros pesados, pero que ¡Qué cerca vas a de eso! El compañero está marcando justo a ese que sube, a este que baja por la unidad. Eh, un Mandanado de artillería. Eso que me han visto. El Panther no pueden andar muy Ahí están. Ahí lo estoy viendo. Ahí están. Tanques medios. Creo que están ahí. Bueno chicos, ahora soy yo quien está esperando que asoméis el hocico. Vaya. También están bajando por la calle. Y por en medio del.. Y por esa calle que atraviesa. Qué desastre. A ver por dónde salen. Justo los tengo ahí. Y por detrás y por la. Madre mía, si ¿sí bajan todos por ahí. Eh, aquí están todos mis compañeros en la zona La mayoría. Ya que vemos dos, dos, tres, no vemos más. Venga, oh, están bajando todos por este flanco. Bueno, menos mal que se acaba de caer. Y ese va por el medio del parque, venga. Venga, la de humo. Esto es nada más que puede significar una cosa. Que están a punto de salir a ver por dónde salen. mira, ese, ese parece que ya va toda pastilla ¿quién es? Ah, el Panther también el Panther acaba de pasar y el otro se ha quedado justo ahí bueno a ver si el Panther ¿qué es el primer en la cabeza? ahí está ah, nada ojo por ojo has cometido el mismo fallo que he cometido yo eh, cuidado cuidado compañero que hace hasta ha subido en un avión Leopard, vamos Toma, menos mal Venga rápido queda otro por aquí Ligero, se me encima. Vamos rápido, gírate. Venga, venga, vamos. Oh, ¿Cómo he podido fallar ese tiro? Venga, mi compañero parece que ha vuelto ya de del pilotaje. Este se esconde, se va hacia atrás. Mi compañero, ¿sabéis si alguien más me apoya? Venga, a ver. ¿sí? Muy bien, venga. Ya nos encargamos nosotros. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien. perfecto. M-103 ahí va, oh madre mía el tío, que rápido <risa> estupendo, genial el pantry y sus acompañante acaban de caer, están bajando por la avenida, cazacarros, carro pesado, vamos rápido, Vale, que interceptarles ¿no? al igual que ellos, nosotros también, ahí vamos al fregado, Cazacarros, ahí lo tenemos ¿Me ya Panther, vamos, venga, vamos, abrimos baches, bien, yeah, estupendo, carro pesado, vamos cargando rápido, vamos a poner a mi compañero, listo, perfecto, mi compañero se lo acaba de destrozar, estupendo, muy bien, muy bien, vamos a por la zona B, vamos, venga, vamos a atacar la zona B, esta oh, esto acaba de caer también muy bien, tengo dos buenos compis ese carro pesado, el M103, subiendo por la avenida y nosotros por aquí muy bien vamos a por la zona B no nos encontraremos? pues no lo sé, venga, al lío el carro pesado, ahí se ve a lo lejos, ¿dónde estás? ahí un poco a la derecha, ahí está, ya lo veo, Tiger han ah, rebotado, madre mía venga vamos, punta, punta, venga recarga, recarga, recarga, ahí arriba, arriba, arriba, mejor arriba, vamos, venga ahí va, estupendo vamos a por la zona P antiaéreo, este es criminal, el ZSU alemán, el ruso, perdón, mi compañero acaba de, ah, Ay. un Tanque pesado justo allá arriba, en el flanco derecho, que es el que se la, vamos, se la lleva por delante. el un me dispara. ¡Oh, ¡Bombas! ¡No! ¡Bah! ¡Madre mía! ¡Desastre! ¡Ah! No puedo escapar de una bomba cuando me ha caído tan cerca. ¡Qué pena! ¡Oh, ¡Desastre! Bueno, salimos con el Ferdinand. En esta partida me parece a mí que aquí hemos caído es que no hay nadie, estoy solo. No hay nadie. Venga, todos a por mí. Me he quedado solo. <risa> Partida perdida. Bueno, vamos a intentar matar a alguno y que no nos maten. Esto ya se acabó. blanco derecho y este justo lo tengo aquí pesado me marca a los dos me viene por dos sitios uno por aquí otro por allí venga a ver quién sale primero nada se acabó la partida ah, no hecho cosquillas bueno se acabó la partida mi lugar en el equipo del tercero 17.207 partida que ya se veía perdida casi hay Hacia al final había esperanza de ganarla, pero nada. ¿Qué nada vamos a hacer? Bueno, les espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, suscribiros si no estáis suscrito al canal y dale a la campanita para que mis futuros vídeos os avisen. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo. Chao.